y las pr prácticas culturales de los jóvenes eh, y digo seis cosas, estas son las tres primeras primero eh, estas prácticas culturales que estamos viendo hoy han cambiado los parámetros espaciotemporales por los, en los cuales se mueven los jóvenes han perdido la, la idea de la secuencialidad tienen incorporado una especie de, de prácticas del, del, del, del, del multiconsumo por así decirlo y además experimentan la proximidad del mundo. Esta es una experiencia también relativamente reciente formo parte de un grupo en, en la web eh, que puede ser un, un Facebook puede ser eh, un, un blog o lo que fuere este, con el cual comparto gustos, pasiones, historias, etc. con gente que está realmente muy lejos físicamente y muy cerca virtualmente. La proximidad es una experiencia eh, de desterritorialización. ¿no? Vuelvo al inicio, la ruptura de los territorios, estos procesos de desterritorialización también producen la experiencia de la proximidad. La otra es la combinación de comunicaciones sincrónicas y asincrónicas con lo cual estamos todo el tiempo haciéndolo, ¿no? Subiendo cosas al Facebook o leyendo pantalla y también con, eh, con, con, muchos, con muchas prácticas culturales este, sincrónicas, o sea, este, eh, en, en tiempo real o, o, o definiéndolas. Y estos van, en realidad, engrosando lo que es un instante, ¿no? el espesor del instante ha cambiado. Yo estoy metido en una lógica, los jóvenes sobre todo están muy metidos en lógicas donde el, el, el instante tiene un espesor distinto, porque se combinan muchas prácticas en ese momento y lo hacen todo además a gran velocidad. Entonces, los, los jóvenes viven en estos enriedos en este, en de conectividad permanente y per pertenecen a las comunidades flexibles, entran y salen. Eh, tienen pasiones múltiples y atenciones múltiples. Y también los jóvenes viven hoy un, este entorno tecnológico basado en la no linealidad. Eh, pero esta no linealidad es también de, la, de los procesos de aprendizaje. No tienen el mismo sistema de estudio, de aprendizaje, el mismo rigor con el cual otras generaciones trabajaron. Viven también una cosa que para la escuela es tremenda, la que vivimos nosotros como experiencia del aula que es el desvanecimiento de las jerarquías. Esto es algo que tiene que ver con la sociedad contemporánea, no tiene que ver solamente con los jóvenes. Yo no creo para nada que esto sea una, una cuestión que, es, que pueda estar anclada solamente en las generaciones más jóvenes. Creo que la sociedad de hoy tiene una, un, una, un, un complejo problema con el tema de las jerarquías, de la autoridad, no es el aula solamente, es la sociedad en su conjunto. Y esas jerarquías y esa manera de eh, distribuir la autoridad de la sociedad impactan el aula. Y si ustedes saben que todos los que estamos en el nos estamos preguntando por ese tema hoy, nos interrogamos por ese tema hoy dentro del, del aula. Y finalmente quiero decir algo que para la escuela y para nosotros tenemos el desafío de trabajar en ese nuevo territorio que son estas pantallas. Eh, Recordemos que hoy los, los, los jóvenes valoran muchísimo más las configuraciones estéticas que los propósitos culturales que muchas veces eh, tenemos desde, desde la escuela. Es decir, hay una especie de preeminencia del diseño sobre el contenido de los, de los mensajes. ¿no? A los jóvenes les importa mucho el diseño. A todos nosotros nos importa mucho el diseño. El diseño en realidad hoy es una clave de esta época. Nunca, nunca hemos comprado tantas cosas inútiles para nuestra casa porque solamente nos gusta el diseño. Hemos gastado muchísimo en velas que creemos que son lindas y que luego no sabemos ni en qué ocasión volver el momento romántico para prenderlas. Pero están ahí porque son compramos diseño, ¿no? compramos portarretratos en el momento en el cual todo es digital y están en la pantallas, pero nos gustan los diseños, disfrutamos del diseño. Esa es una sociedad donde los jóvenes también se ven muy atraídos por los diseños. Es decir, también en esto no tenemos que tener una idea contenidista de los bienes culturales. También podemos tener esta perspectiva que tiene que ver con que los formatos también importan. Y nunca es tarde para aprender. Ahí tenemos a las tecnoancianas que son las que más me gustan para decir, ellas también aprenden. Muchas gracias.